Hola, mm, solamente con el título no sabrás qué es Obedecer a la Morsa y bueno, te voy a explicar brevemente qué es Obedecer a la Morsa Obedecer a la Morsa es un video muy aterrador, muy horrible y es que... Me da mucha rabia lo que hizo el creador. Bueno, ahora mismo estarás viendo de fondo uno de los videos que él hizo, que él creó. Si sí, seguramente decís sí, sí. qué es lo que te da rabia, este no es obedecer a la Morsa, sino que es uno de los millones de videos que hizo. En la descripción te dejo obedecer a la Morsa, y también el video que estás viendo ahora mismo. Que si lo querés buscar sin el link, que no sé quién lo hace, pero pero bueno, se llama Buscando la Salida. Bueno, eh, te, voy a... te voy a mostrar obedecer a morsa Atención, el video que vas a ver en pantalla. Eh, podría darte miedo no digo porque esto es mi primer video de terror y bueno este video que vas a ver en pantalla da miedo la pequeña araña en un tubo se subió dios mío seguramente te está dando mucho miedo pero tengas miedo me está dando mucha rabia porque es solo un montaje con una persona que tiene una enfermedad que creo que se llama polio o algo así y me da mucha rabia porque pobre persona creo que en la tele habían dado que vio el video lo peor de todo son los, los dios mío me da como algo que da mucho miedo mira hay que ir un poco más de información del video y después del usuario del, del creador. Dios, ya empezamos bien, pero no se dan cuenta lo horrible que escribe. Bueno, y si buscamos sobre esa almorza, nos saldrán, bueno, distintos videos, pero el primero es el. el, el original. Y bueno, ahí. Ahí aparecen parodias, todo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a hacerle clic. Bueno. Uf, me equivoqué. Bien, acá aparece todo. Cositos, suscribirse. Dios mío, las visitas. Son explosivas. Bueno, hay comentarios, obviamente. Y bueno, es que no tiene ni likes, Dios. Bueno, y si entramos al video de esa amorza, ahí se ve, nos deja un link. Y si le hacemos clic, nos mete al video que ponía en el principio, de fondo, de buscando la salida. Es, es esto, ¿ves? Y bueno, también hizo estos videos como el... La, la Liebre y la Bestia en eh, No Insomnio Y bueno, obedecer a la Morsa <risa> Obviamente Y bueno, acá está el canal Estos son otros videos que él hizo Como Torture Soap Que él realmente no es de él Porque es de otro es de otro Y ahí tiene obedecer a la Morsa Que es su primer video Y bueno, me parece Es así Dios mío, es que... estoy video buscando la salida original es horrible, es que... No. Es que... Eh, bueno. Eh, chau, me voy. Besitos, chau, chau.